Espera, chiquita, a ver, sentad aquí, ¿sí? Oye, pues va a comer más. Ay, madre mía. ¿Cómo? Qué rico, ¿verdad? Espera, un poquito así. Qué rico. eso. sus manitas. Para coger esta postura. ¡Qué pareja! ¡Qué hambre tienen! Ay. Ya. ya, ya, ya, ya, ya. Ven aquí, te que te limpio el morrete. Ven, parte. Ven, ya acabando. Ven, que tú ya has terminado. Ven, así, cariño. Bien, aquí, que te limpio ese morrito. Así, uy. ¡Hala! ¡Ya has ¡Hijo de Mira, está manchado por aquí también tomar a ver, coge algo. Eso. Venga. Así. Ya, se acabó. Eh, se acabó, mi vida. Se acabó. Ay, ay, madre. A ver. Ya, ya, ya, ya, ya hay más. Le más, mi madre, amor, le Ya, ya, ya, <risa> que te entra airecito y no puede ser. A ver. ¿Qué pasó? Se lo quedó ayer. ¡Eh! Ay. ¡Qué ansia! Es que tenemos mucha hambre. El ansia Pero, que tenemos. Como tenéis tanta hambre. El ansia que ¿Sí? tenemos. A ver, ese morrete. Ese morrete. Ese morrete limpio.